quiero vomitar lo simplista de adentro quiero sacar la mierda que llevo dentro cuesta subir la cuesta e igual lo intento al amor de mi vida ahora lo detesto ni mis hermanos me apoyan en esto es despectivo el llamarme rapero vivir en un trecho familiar torcido decidido a no odiarlos tampoco a quererlos Te extraño por decimoquinta vez pero vas a tener otra excusa para no vernos Tengo que conformarme con un trozo del pastel El que algún día fue maestro pastelero Me agota recibir amor a cuenta gotas Las gotas de mi cara ya no caen, flotan Nadan junto a las otras Esto es, ganar de a poco para instantánea derrota Todo ahora es encendedor y queroseno Viendo como el dólar vale más que las personas Mirando su futuro en el extranjero mientras se está incendiando su propia zona sangrando para que la gente se ría peleando por un futuro que no quiero en mi vida todos hablan de mí como si me conocieran pero he visto tan pocas caras y tantas espinas critica mi forma de bailar mi forma de escribir y raper son indescriptibles para mentes limitadas hablan de mis logros claro que sí, porque los que ustedes tienen se resumirían en nada todos los días me levanto en Midgar como si estuviera en Helheim. ¿Piensas que me importas? Maldito hater Tengo más debates conmigo y mi mente Un equilibrio mental, yin-yang inexistente Me pregunta qué me pasa y yo como me conoce tanto Todavía no le ha tocado verme llorando Supongo que no falta mucho si la cosa sigue así Mapa del tesoro manchado Me duele saber que va a doler Porque solo pienso en afrontarlo, no sé si es ansiedad o okay. qué, vivir de estrategia sin enemigos capturados Comprometido, me iría sin avisar Me gustaría ser alguien que en verdad te convenga Pero adaptar mi personalidad a vos sería no ser yo No encajamos y ya que nadie se ofenda Últimamente no duermo nada, lloro el doble y bebo el triple Sin salida, en la encrucijada Sin imán en mi brújula, ni en mi mezquita Bajando al sur, queriendo ir al norte No me debes explicaciones por pintarme el cielo de colores y después irte como si nada no mereces mis perdones igual te los doy por eso todos me llaman torpe te habré dado como cuatro flores perdí la cuenta desde que se me marchitaron como veinte la diferencia de intenciones le gana tu pasado a mi presente y es que todo muere siguiendo el ciclo ni puede verme resucitar si mis piernas ya no dan Tendría problema en correr con muletas Son cosas que pasan y pesan Va sumando, me acostumbré A llevar mi armadura del zodiaco Ratones que roen el poco queso que guardo Le doy más valor a las caricias de mis manos Perdón, si querías un tema melódico Un técnico exótico Pero en este caso no es el tópico Es utópico pensar que puedo crecer con vos que es el rey de la selva en un zoológico no son lógicos los argumentos que me das no soy tóxico tengo menos aire que monóxido así que ya con cuántas piedras tropezar si es un sendero de rocas el que me lleva hasta el templo I'm gonna never give up aunque dan más temas mi amigo se quebró dos vértebras y aún la rema por eso sigo rimando entre calamidad escribiendo entre tormentas yendo a contramarea el rap abundará Mientras más ignorante con camisa se nos burle El rapabunde, La perspicacia y la pertinencia nos harán más fuertes Que el rap abunde Por todo lo que lloran a espaldas Que el rap abunde Cuando los pibes en la plaza van y rapean lo que sienten Que el rap abunde Que el rap abunde.